Congreso Mutacional. ¿Qué nos enseña esta el día después pues, de poder salir? Que realmente no ha cambiado la realidad. Tenemos que cambiar nosotros adentro. Esto que está pasando, nuestro cambio, es entender que en el barco estamos todos iguales. Todos bajo el mismo cielo. No hay donde escaparse. Y sobre todo, no hay donde escaparse de dónde, en nosotros mismos. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional sf.com Tenés que inscribirte.